Dilapidados, distraídos de la cosa de los militares. ¿Cómo terminó esa vaina ahí? Venga, que yo le voy a decir cómo. Y ya para irme a la pausa, este es el tema de esta noche. que no quiero meterme en rojo pero tengo que decirlo y hasta resulta un poco problemático para mí decirlo pero tengo que decirlo porque este país República Dominicana señor presidente está en crisis desgraciadamente a usted le tocó un país que viene de ser saqueado durante 20 años de una crisis política interna que genera la división del PLD que le dio una brecha y el carril de alento para usted entrar de una crisis de partido la crisis de partido y de credibilidad que tienen los políticos porque mencionar la palabra político el de común denominador es ladrón y usted llega en medio de una crisis de salud, en medio de una pandemia con el coronavirus. Usted llega en medio de una crisis económica, con tendencias al alza del dólar, del barril del petróleo, con inflación de los productos de la canasta básica, que son todas una consecuencia de otro. Y llega con una grave crisis política y de confianza del pueblo llega con una crisis de confianza que se traduce en la no lucha efectiva en contra de la corrupción y los corruptos. Entonces la corrupción y la persecución de la corrupción no puede ser una persecución elitista, ni dirigida a un grupo. La mujer del César tiene que ser seria, pero debe aparentarlo. Y por eso se necesita que en momentos duros y fuertes como estos, usted no transija con aquellos que metan la mano y que metan la pata de su gobierno. Y se necesita mano dura. No es tiempo de flojar la muñeca, porque pudiera el país, con todas las crisis que hay, y más entonces una crisis de tendencia a desestabilizarlo a usted dentro de su propio partido por las mismas fuerzas internas que ya han elevado voces para aspirar en el 24 por suerte que Hipólito que es el que más tiempo tiene y que está entendiendo que ustedes pueden joderse por todas las crisis que han manejado aunque usted su número estén allá en la nube recuerden que lo mismo le pasó a Leonel ah no, Leonel está mejor valorado que el PLD perdió, ganó Hipólito no el primer año todo el mundo cree que Hipólito iba a durar ocho años fácil, no porque Hipólito y su payasada le cayó bien a todo el mundo está allá en la nube. terminó perdiendo la reelección no que Danilo está mejor valorado que el PLD y el danilismo es una corriente dentro del, del PLD como lo fue el boschismo y el leonelismo que ellos fueron la traducción del término de comos, del comesolismo se jodieron porque ellos le deben eso y van al zafacón de la historia ¿Y cómo terminó Danilo? Corriendo como un sinvergüenza para el Parlamento Centroamericano junto con Margarita Cedeño de Fernández, desacreditado con tres hermanos, dos hermanos presos, dos cuñados envueltos en el, en el escándalo, y por ahí vienen más, me dicen que hay unas hermanitas y cosas que vienen por ahí, que privaban mucho, con una fecha prepotencia, y que a lo mejor le toca a él también, aunque Hipólito diga que no. Pero eso es para que ustedes vean. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que ante tantas crisis Hay que demostrar pantalones Y hay que demostrar el control Y eso de que hay funcionarios que no obedecen su línea El funcionario que no obedeció lo que usted dijo se va Yo siendo presidente de la república Yo digo algo hoy Un funcionario no me lo ejecuta el otro día Usted se va Recoja su maleta y váyase No importa que me lo gane el enemigo El presidente no tiene amigos. Los amigos no tienen el cargo que usted ocupa. De que usted salga de ahí y sale y una vez se fue. Pregúntale a Bandillo ¿dónde están los amigos? Pregúntale a Leonel, ¿dónde están sus amigos? Excepto, ¿dónde lo que robaron y se hicieron ricos? Entonces, no pueden seguir cosas como las que yo voy a decir ahora y con esto yo termino. ¿Cómo es posible, señor presidente, que nosotros como Estado tengamos que pagarle el edificio donde está industria y comercio pues yo pensaba que eso era del Estado y me dicen que de un peledeísta que priva en serio, pero que tuvo preso en el caso de Debre y que nosotros le pagamos 20 millones, 26 millones de pesos mensuales por el uso de ese edificio ¿Usted, pues en el gobierno suyo va a permitir que los comezolos sigan que los primeros deben investigar dónde, de dónde sacar los cuartos para comprar ese edificio de está industria y comercio que Francisco Javier es el dueño de los edificios donde está, que si yo qué, la informa, y se le paga, que sé yo, cuánto mensuales. Que tal otro dueño del otro edificio, y nosotros le estamos pagando como, como 40 millones de pesos mensuales, como solo todavía, que se hicieron ricos, usted debiera investigar esos locales, y apropiarlo, porque ¿de dónde un ministro de turismo puede justificar que tiene tanto cuarto para comprar un edificio que valga 200 millones de pesos? ¿Mm? que alguien me diga eso no puede seguir pasando señor presidente que todavía eso dentro de su gobierno usted no haya tomado decisiones porque usted es empresario los empresarios no se pisan la cola no cuando usted salga de ahí puede pasar lo mismo que Danilo usted no puede permitir que la corrupción le pase factura lo arrope y acabe con usted y sus buenas intenciones porque él ha demostrado que tiene buenas intenciones pero si usted da una orden ahora y al rato el, dice Franklin Romero que el ministro le saca la lengua se imagina esa vaina y que no le obedece en lo que usted dice funcionario que le faltó a lo que dijo el presidente, funcionario que se va, aunque sea mi hermano, se va para afuera, va botado funcionario que metió la pata narcotráfico, robó, preso que le vaya bien, está huérfano no tiene ni partido ni tiene presidente que lo defiende, el que viene a robar que se vaya y que se joda pero para eso se necesita voluntad política y pantalones. Y son momentos de pantalones. Porque como yo veo este pueblo, este pueblo está a punto de... Así como ustedes lo ven, tranquilo. Es porque hay esperanza de que van a conseguir empleo, que viene la tarjetita, que lo van a nombrar los PRMistas. Pero si esas cosas no se van dando y se va desesperando, después los soldados suyos no, no van a tenerlo porque ahí hay un reguero de gente que le saluda y va al palacio, que le están pegando cuernos y que sueñan con hacerle coca tenga cuidado con quien usted crea que es su amigo que el poder el presidente decía Juan Bosch, no tiene amigos, no tiene familiares Juan Bosch decía, el presidente no tiene parientes ni arientes el presidente gobierna solo y usted tiene que saberlo eso para que no sigan las crisis. Entonces usted le mete la crisis haitiana, lo que está pasando en Haití da miedo y no estamos cogiendo eso de relajo. Haití está inviable, no se ha vacunado nadie en esa población. Ay, que nosotros estamos frenando y que abrimos ahora el mercado diario y que lo entramos en orden, pero en orden de qué. Los haitianos que entran están vacunados, pero ustedes saben por qué que no renuncian a eso. Porque el principal beneficiario de ese comercio ilícito que se vive ahí y del comercio ilícito, el comercio ilícito le deja... 800 millones de dólares al año al Estado Dominicano Escríbalo eso, no lo dije yo, lo dijo El Ministro de Relaciones Exteriores Por eso que hay que, pero pues entonces si nos dejamos 800 millones Vamos a poner ahí una, una verja Perimetral alrededor de toda la frontera Y vamos a regular el proceso migratorio Pero para eso se necesita voluntad política Y tiene que olvidarse de los gringos Así como cuando usted se encojonó ...con lo de la vacuna... ...si usted no se divorció de los americanos... ...aquí hubiese llegado tres chorros de vacuna... ...usted cogió su cuerda... ...le dijo ven China... ...así que el presidente tiene que actuar... ...con pantalones... ...porque si usted no actúa... ...si no tuviésemos ahora mismo... ...tenemos ya 2 millones... ...casi 3 millones de dominicanos vacunados... 7 millones de dosis aplicadas... ...se le aplicaron a 2 millones las dos dosis... ...y hay cinco millones que recibieron su primera dosis... ...tenemos casi 7 millones de gente pues si logramos que esos 7 millones se vacunen ya tenemos la inmunidad de rebaño y obli, no obligando porque el dominicano no entiende al dominicano es ¿eh? usted quiere que el dominicano se vacune ponga en un colmadón donde hay música un centro de vacunación y regale una cerveza gratis al dominicano para que usted a no vacunar a todo el mundo lo que estoy diciendo es verdad verdad Experimentelo para que usted vea, mañana hay una fiesta de vacunas, vacúnate y ajúmate, ven y púyate, ¿Vale? por una vaina así, pero esto hay que salir de esto porque no podemos seguir cerrados y jugando el truquito de Danilo, de los préstamos rápidos, estar cerrado, porque ahorita sobre los 15 mil millones de dólares, usted endeudándose así, cuando llegue el 2022, yo quisiera estar fuera de aquí. vámonos a la pausa que me pasé el director me mató porque me fui de boca en los comentarios adelante señor director vamos a cumplir con la publicidad no se nos muevan de ahí